Darle Andrea Versace del mundo del tenis, por eso queremos acá en La Tarde del Magazine que nos diga tenis con barbijo, qué le pasó a Guillermo Vilas, pero todo esto lo va a contar ella, Andrea Versace del mundo del tenis en La Tarde del Magazine. Hola, Andrea, cómo va? Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, Pinamar, con el, con el COVID-19, ¿eh? Viste, Muy bien. no tenemos nada de casos. Eso nos permite Pero tener tendría, más permitidos. Yo me, me tendría que haber agarrado ya la cuarentena. Claro. Pero no, no no me correspondía, no me correspondía a mí. Claro. Eh, claro. Así que, bueno. Bueno, el mundo del tenis, bueno, vos sin querer me hiciste una pregunta. Eh, ya al comenzar, eh, quiero tocar este tema, con lo cual estoy muy enojada, porque el tema de Guillermo Vilas. Ajá, ¿qué pasó? Y te explico por qué. Eh, el tema de Guillermo, los que estamos en, en todo lo que es eh, la prensa deportiva y específicamente los que nos dedicamos solamente a tenis, hacía muchos años que lo sabíamos. Y... Ninguno, ninguno nadie, nadie, y estoy hablando de grosos como Salatino, como Almosni, ni que son, además, yo soy conocida, pero ellos son amigos, en ningún momento dijimos, che, de esto no se habla. Era algo que caía de maduro, porque todos en la familia, o uno pasa por una enfermedad, o todo, y uno lo que tiene que resguardar es a la persona que le está pasando, y por sobre todo, en el caso de Guillermo, que tiene cuatro, cuatro hijos, ¿sí? Entonces, este, bueno, un día Yo perdón, lo voy a expresar Pero creo que hay libertad de expresión Ayer de hecho fue el día de libertad de expresión de prensa El diario no le importó nada Y lanzó la noticia ¿No? Eh, así que yo lo único que quiero decir Es que me pareció Nefasto, que no lo tendrían que haber dicho Porque hicieron todo un boom de todo eso Yo lo único que sí les voy a informar Es que lo sabíamos que es un tema cognitivo y que lo único que hay es que darle apoyo a él y a su familia, pero no de la forma que están todos lamentándolo y haciendo... No, no, no, no, me parece que se, se fueron, la verdad que no hubo ética en lo más mínimo. Seguramente llegó la información de que Guillermo está internado, eh, hay cosas que dijeron que es verdad y otras que no, y lo cierto es que Guillermo eh, está ya radicado en Mónaco, porque quiere que su, su hija, que quiere ser tenista profesional, así que él hizo Mónaco, hace ya unos años que está ahí con su familia, y, lo, y fue a hacerse un chequeo, un chequeo, ¿viste esos chequeos que es más cómodo quedarse todo el día internado? Uh -huh. ¿Viste? Porque te hace de todo y te quedas internado, bueno, y justo le agarró la cuarentena, entonces se tuvo que quedar, porque le agarró el tema del COVID, no es que él tiene COVID, me explico, sino que todos los que estaban se tenían que quedar, pero solamente por eso, así que nada, Sí tiene un problema cognitivo, me animo a decirlo, viste, que yo ni a vos te lo he comentado. Lo guardé porque lo aprecio mucho a Guillermo, porque le he hecho 10.000 notas y porque entiendo que todos en algún momento pasamos por un tema familiar o por un tema de enfermedad y que uno no quiere que se divulga, divulga de esa manera. Así que la realidad es esa. Tiene un problema cognitivo, lo está tratando... Dios quiera que te sí, pero bueno, vamos a intentar dejarlo ahí porque afecta realmente a su familia y más a sus chicos. Tiene cuatro hijos, de un más chiquito de dos años, las hijas y bueno, y la familia y él mismo. Eh, así que bueno, esa es la única verdad y realidad y de gran fuente que yo te lo estoy pasando, Cari, eh, de gran fuente, porque son sus periodistas amigos de. no de 10, de, de más de 20 y pico de años. Perfecto. Bueno, Andrea, quedó aclarado. Muchísimas gracias. Y ahora no, nos vamos no a esto de la nueva modalidad de jugar al tenis con barbijo y con pelotas ¡Ay! propias. Exactamente. Bueno, hay algunos que se largaron a hacer unos partidos con el barbijo. Siempre se está diciendo que uno de los primeros eh, deportes que se va a, a, digamos, liberar con todos los recaudos que hay que tomar por el COVID-19 es el tenis, porque uno está en una punta a otra, no se tocan barbijo. Medio, La verdad que yo no soy una gran tenista, pero jugar con el barbijo te digo que, que ya me hago caminando, no quiero pensar corriendo. Eh, hay dos temas hay, eh, Parece que en septiembre se van a empezar vamos, Esto va día a día Que en septiembre se van a reanudar Inclusive se habló de, de, de Roland Garros Vamos a ver Por ahora eh, Lo que se armó Una cosa muy loca Que es un, este, un, nuevo, un, un nuevo circuito Aparte del ATP ¿Sí? Eh, que se llama UTR, Pro Match Series, y que dice que van a hacer un circuito por dinero en los Estados Unidos, que va a durar tres días, del 8 al. En el mes de ma eh, de, en, ahora en mayo, del 8 a 10 en el masculino y del 22 a 24 el femenino. Y van a jugar, eh, pueden jugar cuatro jugadores profesionales de, de, digamos, de la ATP y la OETA. Así que, viste que hay zona liberada en Estados Unidos. Claro, o sea, tal cual. Yo no, no estoy muy de acuerdo, me parece uh -huh. que medio es una locura, pero bueno, cada, cada tenista sabrá cómo y en qué condiciones. Seguro. André, con, con esto de las pelotas, ¿no? Que decía que cada tenista eh, llevaba sus pelotas, que solo el que saca es el que toca las pelotas. Yo, lo, Exactamente. Veo, yo Exactamente. lo veo medio in, como eh, invie, in, inviable, porque los que alcanzan las pelotas, ¿qué tendría que haber? Una pelota de un color y una pelota de otro, porque cómo claro, se Claro, tener cuenta? guantes, ¿entendés? También. O sea, tenés uno recoger una pelota, uno recoger las rojas y otro recoger las verdes, ponele. Y eh, con uno guantes. Uno que se dedica a verde y con guantes, o sea... Eh, vamos a ver, viste cómo se maneja todo eso. Por otro lado, les cuento que, eh, bueno, hay dos sindicatos, o sea, dos eh, asociaciones: la ATP, la Asociación de Tenis Profesional de Hombres, y la UETA, Women Mujeres. Entonces, eh, que anda medio, económicamente bastante mal, eh, la de mujeres, entonces se está hablando que es muy probable que se esté fusionando ambos, ambos, o sea, que la UTA y la ATP sean una sola. Algunos están de acuerdo, o la mayoría sí, eh, inclusive los grandes jugadores, eh, de acuerdo en que eso se pueda hacer. Todavía no hay nada confirmado, pero cuando nos lo confirmen, se los vamos a lo, lo vamos a comentar acá al aire. Perfecto. Eso es un gran cambio. Y otra cosa que quiero aclarar, que la última sí. vez que salí al aire, y lo último, este que eh, se había hablado entre los jugadores, entre los uno, dos, tres del mundo, el tema de que la yo recibí una, una información errónea. A veces pasa. Eh, sí que digamos la ATP debería darle a los jugadores de tal ranking a tal ranking determinada cantidad de dinero. Pero no, el tema era así, porque yo lo recibí al aire y la verdad que eh, mala mía, pero eh, después lo pude aclarar bien con la fuente. Es así, los jugadores que están rankeados de 1 a 100 darían cierta cantidad de dólares para los que están más abajo, o sea que es el jugador el que da, por ejemplo, dar cinco mil dólares a Federer, a, a, a Nadal o a cualquiera de los jugadores, tres mil dólares por menos es nada porque ayuda a los que están en el ranking más abajo para poder seguir el entrenamiento, eso no había problema. De todos los jugadores, el único que dijo no, yo la plata la doy pero no para los jugadores, lo doy para cualquier entidad o para insumos para el COVID-19, fue nuestro, nuestro amigo eh, Dominique tim que fue criticado o no criticado, pero bueno, que fue el único, digamos, que se opuso a juntar ese monto de dinero para ayudar a los que están 200, 300 y demás. Bueno. Así que bueno, está <risas> todo revolucionado, imagínate. Me reservo mi opinión. <risas> <risa> está todo revolucionado, mientras tanto los entren a las redes sociales porque están muy graciosos, se hacen distintos challenges, este, los, los jugadores pueden haber a Serena Williams, a Roger, que están en una pared que entrenan bueno en sus mansiones, no como siempre. Claro. Este, pero bueno, hay muchas cosas por definir y hay muchas cosas de acuerdo como vaya día a día con esta pandemia. Seguro, seguro, que estamos todos, ¿no? Adaptándonos. Tal cual, tal cual. Bueno, Andre, lindo escucharte como siempre, gracias por tu ah, aporte y nos volvemos no, a encontrar la favor. próxima semana. Sigo trabajando con toda la información para nuestros oyentes. Si quédense en casa, por más que Pinamar está aquí, no sé, ahora hay unos permitidos igual ahora, ¿no? Hay unos sí, permitidos, que sí, sí. Sí, sí, escuché al intendente, al intendente Yesa, sí, sí, muy bien. Yo escucho todo porque yo parece, yo me siento tan de allá. Claro, ¿entendés? vos que, que yo paso todo el... No no, no, no, no, me digo, ay, qué suerte, en Pinamar, ay, qué suerte. Bueno, es mi segunda casa. Seguro. Andre, un abrazo grande, cuídate mucho. Un beso enorme para todos, cuídense. Chao, chao. Andrea Versace, El Mundo del Tenis, acá en el Magazine de la Radio. Venimos en un ratito, porque se viene ADN emocional con Daniel Molina, con Delia, con Cristina, no te lo pierdas. ADN emocional en la tarde del Magazine. Ya venimos.